deportivas para ser específico en el, en el sentido del baloncesto y bueno este fin de semana quedó inaugurado el segundo torneo interno de la liga Cabubi aquí en san francisco de macorís sabemos imágenes de esa actividad de este fin de semana que contó por supuesto con el apoyo de los medios de comunicación y como siempre pues el baloncesto junior activándose en san francisco ya tenemos un par de torneos que están activos e incluso eso es algo que nos alegra muchísimo tomando en cuenta que venimos de un año sumamente un poco complicado en torno a las actividades deportivas y bueno se jugaron dos partidos de inmediato los, los laguneros derrotaron a los terribles, el partido fue a primera hora 61 por 48 y entonces a segunda hora el combinado de los titanes 65 por 63 a los duros fueron los partidos inaugurales en esa primera jornada donde están participando cinco equipos en la Liga Kabube bueno, yo, yo me disculpé porque yo no sabía que el torneo iba a empezar el viernes. Realmente no sabía, no, no recibí la, la información. De lo contrario, ya tú sabes, hubiésemos estado ahí cubriendo esta, esta inauguración porque al final todo es baloncesto y, y lo que uno quiere es exactamente eso, se practique toda la disciplina. Ahí está Juan Liberato, ahí está el general... Cena Roja, verdad, que está presente en esta actividad. ¿Y a cuántos equipos son en este? En este cinco torno? equipos. Cinco equipos. Es una liga que se llama Kabubi, ¿no? Que juega sí. y que tiene tantos jugadores que le, le dieron para hacer cinco equipos. Realmente hay muchos. Así, ahí está Marca aquí en uno de esos equipos también. Ronald Iverson. Sí. Ronald Iverson. Está mi, ahí mi Soriano. ¿usted ¿no? te conoces a Soriano? Claro, Soriano. Bueno, pues entonces es una delegación de uno de los sectores más trabajadores de baloncesto que son el Duarte los, no, los Duarte. Rieles si usted mencionó a, a Soriano y a Macaquí el, el sector ah, sí, sí, donde sí, ellos sí, viven sí, es sí. Los, rieles. los Rieles porque ellos, me fui por el lado ellos, de, del el superior Duarte, ellos están y en el Duarte por cabezuses que son como cabezuses bueno, debieron R estar R allá más para bajito para que tú veas <ríe> más tranquilos juegan más en, Pero, en los más sí, sí, sí porque te estoy hablando de, tú no estás hablando de jugar de que jueguen por ejemplo, Soriano no pudo ni jugar el año pasado, ni un juego jueves, pobre. Es que eso es así, hermano. Pero el sector donde ellos viven, residen, es un sector sí. que trabaja muchísimo en el baloncesto y que merece atención. Va a llegar el momento muy pronto que nosotros vamos a estar por ahí, vamos a darle la vuelta y vamos a conversar con esos muchachos para que las autoridades realmente les presten atención. No que le hagan un bulto, no que le hagan un bulto, un Busto, que vamos para allá y que dentro de cuatro años venimos... No, a... no, no, no, no. no Es que cuando estemos ahí, escuchemos las necesidades que tiene ese sector. Porque si las autoridades quieren... Jorge, como tú estás, mi hijo? Si las autoridades quieren resultados en vez de reformar a la persona con esta empresa, ¿verdad? Entonces mejor, evitamos que ellos... Es más barato evitar eso. Y es más saludable practicando el deporte, porque siempre eso es como un refrán, un cliché muy famoso, vida sana cuerpo, mente sana pero al final no hacemos lo suficiente para que eso se practique de manera correcta yo hay que tener un poco de paciencia se debe tener un poco de paciencia todos los clubes de San Francisco deben tener paciencia porque se ha comenzado hace muy poco a darle, a hacer un recorrido por las instalaciones y por los, los municipios y hay que dejar que las autoridades deportivas de nuestro pueblo y de nuestro país comiencen a ejecutar. Porque todavía no se está haciendo lo que se espera, lo que se quiere, porque es muy pronto. De hecho, el Ministerio de Deportes todavía a la mayoría de los empleados a nivel nacional no se le está ni siquiera pagando. Entonces es un tema de tener un poco de paciencia para luego entonces proceder a solicitar. Por ejemplo, San Martín. La posibilidad de que se le coloque un tabloncillo, eso es prioridad 1A. Eso es prioridad 1A porque esa es la instalación deportiva de baloncesto que más se utiliza al día. Y ya lamentablemente, eso tiene 20 años prácticamente que se construyó, 19 años va a cumplir de construcción. Eso fue Hipólito Mejía que lo construyó, bajo la orientación de Niño López ahí, Hernán y Salazar. Hernán y Salazar. Entonces... Ya, eso de estar cambiándole una tabla y poniéndole. Hay que cambiar el tabloncillo. Si existe la posibilidad para que se siga practicando el deporte de baloncesto de manera correcta aquí, mientras se construyen dos, tres techados nuevos, hay que cambiarle el tabloncillo a ese. Adelante. Yo sé lo que te estoy diciendo. Así es. Pero bueno. Ojalá que las autoridades lleguen pronto. Sí, aquí. sí, van a llegar. Va a llegar. Va a llegar porque están visitando a todas las ciudades y todos los municipios. Es un tema es de, alá, ¿eh? de ir Ojalá. pasando balance. Y cuando nos a San Francisco, yo, tú sabes que yo soy de Santa Ana, ¿verdad? Pero no puedo dejar de mencionar en ese paquete de atención que hay que ponerle a los rieles, como a otros sectores, pero los rieles es prioridad. Cada vez que usted habla de baloncesto en las categorías menores, hace rato que los rieles tienen una gran ventaja. Siempre lo escucho, los rieles, este jugador de los rieles, ¿a qué le Bueno, pues entonces para que ellos sigan practicando, a ellos... Hay que acomodarle las cosas. Hay que acomodarle las cosas. Así es. Sabe que este fin de semana, ya te decía yo que fue un fin de semana muy activo. Muy. En torno a lo que tiene que ver con las actividades de baloncesto en San Francisco de Macorís. También se inauguró el sábado el torneo de veteranos. Ya le habíamos mencionado eso. Sí, señor? El pasado viernes, incluso una actividad aquí en el techado San Martín de Porres. Ahí está usted. Y ahí está en el centro... A quien es dedicado Martín el torneo, la Martín Lajara. Martín Lajara. Martín, la Jara. Martín la Jara, que como ya decíamos, un exjugador franco macorizano que también se desempeña como comunicador deportivo en Santiago de los Caballeros. Tanto así que hace un par de años también perteneció a la cadena de transmisión del equipo de los indios de San Francisco. Esa fue parte de la inauguración del torneo de veteranos con la participación de nueve equipos. Un torneo grande, Junior. grande Estamos hablando de nueve equipos que acumulan una gran cantidad de atletas que en este caso están jugando este año. Para mí fue muy... Muy importante motivo el acto de inauguración de este evento, porque la dedicatoria a un ex jugador de baloncesto, un franco-macorizano que radica en Santiago, pero que trabaja y siempre vive, piensa, sueña en San Francisco. A mí me consta, cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con Martín, de compartir con él, hace muchísimo tiempo que lo conozco y lo trato. Eh, bueno, y además, inmortal del baloncesto de la región nordeste, nuestro inmortal. Así es que es excelente la dedicatoria, así que mi compañero y mi amigo. Mi compadre Ariel Núñez y el equipo que le acompaña como organizadores fue extraordinario. Martín se sintió tan, emo, tan motivado, tan eh, sentimentalmente afectado de manera positiva, que hizo varios compromisos con, eh, para el bien del torneo. Nueve equipos, se jugaron tres partidos el sábado. Tenemos por ahí los resultados rapidito a ver si podemos... Porque sí. de verdad que el baloncesto se ha vuelto la gran necesidad que ha tenido San Francisco, y eso ha sido así en el país completo. Ya ni hablar del torneo de Hermanas Mirabal, porque eso es un evento que ha mostrado con creces el, el hambre que tiene el fanático y el atleta de baloncesto. Y me alegra muchísimo que ahora comiencen dos torneos de categorías de 40 años o más y que esté siendo San Francisco positivamente el ojo deportivo. De toda la provincia de Duarte. Sí, vamos Así, a ver vamos los, los, con los resultados. Sí, señor, sí, señor parte con de ellos. Se jugaron tres partidos inaugurando el torneo el sí. viernes, pasado sábado. Los campeones ganaron otra vez. Eh, los fósiles. Los fósiles ganaron, ganaron su partido. Su partido también. Tenemos sí. los resultados por ahí, señor vamos director. A ver, vamos a vamos a mirar. A chequearlo eso. rápidamente hablando del torneo.